Primero, antes de hacer un comentario <coughs> real, es. No hay eh, que es real lo que tú vas no, a decir. No, pero. Si no, antes de en los comentarios, se entraba. Ver, ¿ver? Lo que, la, ayer y ver la, los resultados en la mañana de, esta, de la calle La Cruz, frente a Telenor, hasta. ¿Hasta dónde? Hasta la Salcedo, ¿verdad? Salcedo. Y a los lados de la. ¿Cómo se llama la que nos pasa aquí al frente? Invert. La Invert. Ver eso, eh, yo le voy a pedir, yo le voy a decir cómo ustedes creen que personas que se decentes pueden venir a un carnaval de San Francisco de Macorís. Increíble, increíble el sucio, la inmundicia que deja. Esta, este asunto, no sé quién gana <coughs> ni si gana, si hay cultura, no, no entiendo donde el, el orden no es parte del, del proceso que se, que se vive cada año y en, en, en, esa, en, en estas calles los domingos de febrero debería ser un símbolo de, de, de la familia se una a las tradiciones eh, franco-macolizanes y del país eh, eh, eh, pueblos aledaños Que vengan Y cómo cómo Si eso es como una, eh, eh, La conglomeración De lo que no se debe ver En San Francisco de Macorís Cuchillo, pleito Borracho Entonces dime ¿eh? Eso es la cultura Que está vendiendo El, el, el, el cabildo Porque dicen que no, es el, que no es el estado Pero la mayoría de esos eventos Lo está organizando la, la, la, la ciudad sí o no o no es la ciudad que está encargada de, de, ese, de esos eventos digo yo si efemérides no, patrio qué okay. si no lo es, tiene la bal no. o hacer cultura eso, verdad si no lo es, tiene el aval entonces, la barra. entonces cuál e es el papel de cultura aquí en el en el? piden una plaza de la cultura sin embargo lo único que tenemos que representa la cultura que es lo del carnaval no es organizado no es limpio no es seguro dime ¿Mm? eso da mucha <coughs> pena da mucha pena, y eso, que lo que vemos en la mañana es basura lo que hay de noche aquí, el domingo, es que es terrible vamos a organizarnos para que pueda sacarle provecho a esto se le saca provecho dinero, cultura, esparcimiento de todo ¿Eh? así es mientras tanto, Sergio, tenemos nosotros que decirlo, tenemos que seguir felicitando eh, este mensaje que se está enviando eh, que está enviando Vamos a decir, la juventud de la República Dominicana, mensaje que se ha expandido por gran parte del mundo, por donde quiera que hay un dominicano, pues se sigue haciendo eco de que realmente nosotros como país y sobre todo esa juventud que es donde... Ayer en la ciudad de Nueva York hubo una cosa increíble. Debemos que pues seguir creando la plataforma para que la juventud mañana pues tenga un espacio donde realmente pueda eh, tener garantía de que, va, de que eh, puede confiar y seguir viviendo en un espacio eh, de democracia como el que hemos estado nosotros viviendo en los últimos años. Eso es un mensaje que yo creo que debe llamar la atención, debe llamar a la reflexión, sobre todo a la clase política que nos ha gobernado a nosotros en los últimos años. Este es un, un reclamo y una exigencia eh, que viene haciendo sobre, eh, sobre todo por la juventud que tenemos en el país. Estas, este sistema, esta nueva eh, forma de protestar eh, sin tirar una piedra, sin quemar sí, una goma, es que yo voy. Eh, sin obstruir la, la, el libre tránsito. Sin agredir eh, eh, a nadie. Usted puede estar o no estar de acuerdo, pero si usted no está, no se le impide y si lo está, se le permite claro. que lo siga haciendo. Pues nosotros queremos felicitar y ojalá eh, que este tipo de acciones, eh, siempre y cuando se haga, como se ha estado haciendo hasta el momento, que yo decía la semana pasada, serio, que este, este tipo de protesta es lo que realmente da resultado. Y se, se y consigue exactamente los da resultados, resultado. como tú señalas. Y ahí están los resultados. Un sí. país protestando todos los días. Eh, sin problema. Sin problema y calando en la conciencia. Usted puede estar seguro que ese tipo de protesta que se está haciendo, está calando, está haciendo Víctor. que los políticos que los Cambien. políticos estén reflexionando sí. y estén obligados Obligado. a cambiar su estilo de gobernar, y si no de seguir esta protesta así como se está le haciendo, le pasan las facturas seguro que los resultados lo vamos a ver el día 15, azul, no? gane claro. quien gane gane quien gane los resultados los vamos a ver Estarán el ahí. próximo 15 de marzo porque quienes están llamado a hacer, a ser los árbitros, los vigilantes de este proceso, van a tener que hacerlo bien. Porque si no, esto que hoy es una protesta pacífica, un llamado a la reflexión, un llamado que queremos un país en democracia y que las cosas se hagan como se hagan, de no ser así, lamentablemente, este tipo de protesta eh, va a cambiar su estilo. Y no queremos bajo ninguna circunstancia que estos jóvenes y la población que ha estado protestando, como hace mucho tiempo, Hemos estado nosotros reclamando Cambien el estilo de protección eh, Atención Falpo Atención eh, organizaciones <risa> populares Atención Junta de Vecinos ¿De qué forma? ¿Cuántas, de... fo cuántas huelgas han hecho ustedes Que lo que han dejado es desorden Sin trabajo Ese día no se trabaja <risa> Se pierde económicamente Recuerden que aquí viven de la, de la chuchería Y el negocio Y, de, y, el, y el trabajo informal la, casi la, más de la mitad de la población dominicana, no hay ese ese gasto de dinero de traer toda una, una, una, gran, una gran cantidad de policía y movimiento de la capital para controlar una huelga en San Francisco de Macorís. ¿Cuántas Hola. veces el estilo Hola. arcaico de protestar sí, sí, sí. Ha, generado, ha, generado ha generado lo este, que sucedió? A lo no, que sucedió ahora. no, que ha generado este comentario que estamos sí, haciendo muchas nosotros veces lo he dicho. y que están haciendo todos los medios de comunicación sí. resaltando la manera como se estaba haciendo de protestar en este Tiene una semana en eso. Se ha trabajado, se ha eh, vivido, no hay una, no, los supermercados no están llenos el día anterior buscando ¿San? qué comida, serio? porque no se sabe lo que va a pasar. ¿Sero? De hecho, han hecho una fiesta, eh, hay, una se, fiesta. De... ¿Hay heridos, ¿Eh? ¿Hay encapuchado? Mi pregunta, eso es lo que yo quiero que, que los, estos dirigentes me digan, hay encapuchado. Ahora bien, vamos a los resultados. ¿Qué han resuelto, qué han conseguido ese, los, los movimientos antiguos? muerte, pérdida de dinero destrucción, eso es lo que ha generado más nada, ahora bien ¿qué ha generado esto? simple y llanamente la, como le llamé ayer a la plaza a la plaza, esa va a ser la plaza de la democracia y un joven que me crió me dijo, debería ser llamarse a sí mismo de hoy en adelante, no la plaza de la bandera sino la plaza de la democracia ¿por qué? porque ahí en esa plaza se va a cambiar se va a cambiar. no, se va, se va a evitar que de ahora en adelante se, se, tu voto va a, va a costar un picapollo. Se va a cambiar la forma de elegir. Ya no va a ser el picapollo el que va a elegir las autoridades de este país. Y yo lo digo, eso sucede ahora. Si en cuatro años que sube un gobierno que sea el nuevo, si en cuatro años no lo hace bien, está la plaza ahí. Y está la plaza ahí. Y cada vez que hagamos eso, cada vez que se sube una gente ahí, va a tener que cambiar. Porque va a tener ya un pueblo que tiene la forma fácil, segura, sin violencia, de decirle, usted no lo está haciendo bien y usted no vuelve a gobernar.